La Cámara de Diputados, pues, eh, vuelve a concederle al Poder Ejecutivo y yo, al gobierno, ¿verdad? Unos 45 Matándose días más y a poca de ya. estado de emergencia. Sí, una manera, ¿verdad? Eh, se recuerda que la semana pasada nosotros cuando se sometió, el, el presidente envió la carta de solicitud al, al, a la, al Congreso, pues decíamos... Sugieron muchas voces, ¿verdad? Unos a favor y otros en contra, pero los que estaban en contra, que comenzaban, el, lo que se decía era que el gobierno tenía que, las autoridades tenían que justificar muy bien para poder convencerlo de que ciertamente había la necesidad de que se podía hacer una extensión. Del de estado de emergencia y los principales que se opusieron, recuerda que aquí lo comentábamos, eran los eh, diputados de la FUPU. De la que Fuerza es del Pueblo y del PLD. Se, se unificaron en esa que, parte. de la Fuerza ponerse. del Pueblo y decían: no, no, eh, comenzaron a decir que había que ir, había que justificarle muy bien eh, cuál la razón para que el, el presidente. No, pero el comentamos aquí también piera, que la primera que salió a. Cuando recibieron? ¿Fue una diputada de PRM? Sí, hice un comentario. Te Quiero decir que, que en, esa era una, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Esa era una de los cuantos eh, diputados, 50, eh, 70 y pico que tiene. Que tiene, Esa una voz eh, eh, en contra, o que se había que justificar. Pero los eh, honorables eh, diputados de la FUP, todos, a unanimidad, eh, decían que había que, que justificar muy bien. ¿O oh, sorpresa! La, la, la propuesta... El pedimento del Poder Ejecutivo precisamente pasó, iba a pasar como quiera, porque el, la Cámara de Diputados, los PRMistas, tienen la mayoría, pero todos lo ven. No, no pasaba. De hecho, el, el, el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que hacer una estrategia, declarar una sesión de emergencia, lo cual le permitía sesionar con menos cantidad para poder obtener la mayoría. ¿Y usted sabe por cuántos votos fue que ganó? Eh, eh, bueno, la, el estado de emergencia. No, yo te voy a decir, pongo, eh, fácilmente con los veinte y pico que tiene la Fupu y, y, y todos son los del PRM, o sea que, No, la Fuerza eh, del Pueblo no la apoyó. So, fueron no, no, Claro que 70 sí. del PRM. Sí, sí. y, la, y la, todos los diputados de la Fuerza del no, Pueblo No, no. no. Hay, 70 los del PR lo de la Fuerza del Pueblo fueron coherentes. Pasó por tres votos porque estaba viendo la sesión y fue por tres votos que no votaron, fueron abstenciones, dos abstenciones de dos diputados del PLD. Y una abstención del diputado o sea, del PR. Pero lo tú vas a decir que la fuerza del pueblo no votó no, a favor de Y en costo. el Senado se devolvió. Claro, porque tú el vas a decir Senado que, que la formisión. fuerza del pueblo no votó a favor de la. De en la contra. La, de, de, de, de, no, no es cierto, Manuel. En contra, no total. Cierto. Claro que no. La fuerza del pueblo, los diputados de la fuerza del pueblo, recuerda que se decía que la, el PLD estaba por, negociando con el PR y pasó todo lo contrario. O sea, esos comentarios que se hicieron de que, ellos, de que ellos querían que se los justificara, pues eso no fue eh, tan real como ellos aspiraban. ¿De acuerdo? Así que lo vamos a buscar para darle eh, con mayor eh, fortaleza al comentario que estamos haciendo. Porque la fuerza del pueblo apoyó a unanimidad la propuesta de la extensión de los 45 días del estado de emergencia.